Buenos días amigos míos, necesito que se conecten, que se vayan conectando todos los amigos míos que en este momento están en el Facebook y que compartan esta, eh, este video que estoy haciendo en vivo, o sea, esta directa. Eh, es para que alguien si, si sabe y conoce esto, que me explique, eh, hasta cuándo el descaro y la falta de respeto hacia los trabajadores por cuenta propia soy un hombre que trabajo, que mantengo nueve personas en una casa, tengo una familia numerosa. ¿Cómo es posible que el Estado no tenga recursos para tenerle un mercado mayorista, lo que nosotros necesitamos porque yo soy cuenta propia y tengo una cafetería? ¿Cómo es posible que el Estado no tenga eso? Que una mi mis pymes sea la que puede tener eso porque tiene el dinero, porque el dinero del Estado no se sabe dónde fue a parar, ¿tú me entiendes? ¿Eh? ¿Cómo es posible que yo no le pueda comprarle a esa gente, la harina de pan para yo vender mis pizzas. ¿Cómo es posible que yo estoy pagando una harina de pan legalmente? ¿Cómo es posible que, que yo compre refresco legalmente, que compre el aceite? Y yo no puedo vender eso en mi cafetería. ¿Eh? Que mi me compra harina de pan para elaborar qué? ¿Elaborar qué? ¿Quién compra refresco para vaciarlo y para elaborar qué cosa? ¿Eh? ¿Hasta cuándo el hostillamiento? Ustedes mismos, usted, el gobierno mismo está diciendo no que Cuba avanza y el enemigo le duele. ¿Qué cojones le duele al enemigo, viejo? Al enemigo no le duele nada, compadre. Al enemigo le duele la barriga y reírse de toda la mierda que están haciendo ustedes. ¿Tú me entiendes? Estoy cansado de toda esta mierda allá, compadre. Cansado. Hoy no me interesa a nadie, nada Hoy vinieron unas inspectoras aquí a poner una multa aquí. ¿Tú me entiendes? Una multa su... su, su vaya, súper abusadora. ¿Eh? yo voy a la cafetería a mí lo que tengo son cuatro mierdas ahí, cuatro mierdas leal. ¿Entiendes? Porque ahí no hay nada leal, yo todos los papeles los tengo en la Mepime. ¿Eh? ¿Con qué harina de pan yo tengo que trabajar, compadre? ¿Con la que se roban en la panadería? Con esa, esa es la harina de pan que hay que trabajar, con esa es la harina de pan que está haciendo pizza camaguanín completo, compadre. ¿Eh? ¿Hasta cuándo tú vas a tener el pueblo este? así, mira así, obstinado, reventado, hacer? ¿eh? Que no tengo, mira, no tengo tiempo ni para afeitarme, Que hay que ser bien abusador. Para el mismo pueblo que desfiló contigo, que te apoyó y todo eso, tú lo machucas. Por eso que la mayoría no quiere estar ya. No le interesa este sistema, no le puede interesar. ¿Tú me entiendes? Porque es hasta aquí, mira. Hasta aquí, veo Hasta aquí. Cojo pues yo por aquí todo el tiempo, compadre. Todo es un abuso. Y todo es una mariconada. ¿Tú me entiendes? ¿Hasta cuándo es la mierda esta, serie ¿Tú me entiendes? Dejen vivir a los contrapropistas, cojones. Déjame vivir. Déjame vivir que me tienen loco ya. ¿Tú me entiendes? Tú estás hablando de contrarrevolucionarios. No, chico, contrarrevolucionarios, ¿tú sabes quién? Los que ponen la ley esta, papi. Esos son los contrarrevolucionarios, no un tipo que pone un cartel. Ese tipo que pone un cartel no le hace daño a nadie. ¿Tú me entiendes? ¿Tú sabes quiénes son los que hacen daño? ¿Eh? Bueno, los que hacen daño son los que están, mira, afuera en la calle robando y acabando. ¿Tú me entiendes? Los dirigentes que están acabando en este país robando son los que hacen daño a seres. ¿Tú me entiendes? ¿Eh? Tú sabes lo que es eso, que mi hija Tengo un dolor de muela y de pinga y no puedo sacar la muela porque no hay anestesia, porque no hay nada. Lleva cuatro o cinco días porque no hay medicamento tengo que comprarlo sobre precio por ahí. Y gracias que lo trae a Ceres. ¿Me entiendes? ¿Hasta cuándo la pingueta esta, papá? Ya nadie quiere saber de ustedes. Yo no quiero saber de ustedes. No me interesa este sistema. No me interesa. Me quemaron el punto ya, Ceres. Me lo quemaron. Ni mi familia ni yo queremos estar con ustedes. ¿Hasta cuándo esto, Ceres? Esto, esto es una mentira. No, que vamos a mejorar, que vamos a mejorar. ¿Qué muela es esa, compadre? ¿Cuál es la muela? Y el otro hablando mierda en confilo. Y el otro hablando mierda de que el otro... Mira, yo no soy, ni, ni, ni soy contrarrevolucionario porque no me interesa la política, es una pinga. A mí lo que me interesa es la jama de, de mis hijos, de mis chamacos, de mi sobrina. Eso me interesa a mí, la comida. La de mi mamá. Y me estás hablando, ¿no? Que hay que resistir, que hay que no sé qué. ¿Resistir qué, compadre? ¿Resistir qué? ¿Tú me entiendes? Llegar a mi casa y vele a mi mamá, 63 años, la revolución con una olla metida en un fogón quemándose a hacer, ¿Tú me entiendes? Porque no tiene gas. Porque uno es inteligente, ¿tú me entiendes? Que de, A la gente que tiene una bala ya de este tamaño, sí, antiguo. A esa gente no, a esa gente le dieron una sola balita una vez al año. Sin embargo, lo que hicieron el contrato después, lo que hicieron el contrato después, le dan una bala todos los meses. Me ¿Entiendes? Entonces tú me estás hablando a mí de que cambio, de que mejoría, de qué... ¿De qué cambio, compadre? ¿De qué cambio tú me estás hablando, mise? ¿De qué esperanza tú me estás creando para mis hijos, compadre? ¿Tú no sabes que todos los muchachos se quieren ir de este país? Que este país va a ser el país más viejo del mundo. ¿Eh? Aquí no hay quien viva, mi hermano. Dime cuántas veces los hijos de ustedes han cogido dengue, hacer. Esta es la tercera vez que yo cojo dengue, mira. La tercera vez. ¿Eh? De madre, hacer, Todos los años. Voy para la tercera temporada, ya está, esta. Esta del dengue. Todos los años cojo dengue, mi familia, todo el mundo, cada vez que coge el dengue te hace mierda. Pero no hay medicamento, papá, No hay un análisis para nada de eso. ¿Eh? ¿Cuántas veces? Están hablando de, de los niños. Un día el presidente dijo, no, porque aquí en Cuba nadie se muere de hambre. ¿Qué tú sabes, loco? ¿Qué tú sabes si en Cuba la gente se muere de hambre o no hacer? Si la gente en desmayada como paloma, veo? ¿Quién carajo tiene dinero aquí para comerse con, vaya, no sé, un pan con tortilla? ¿Nadie puede tenerlo? ¿Tú me entiendes? Nadie. Pero tiene que vender pan con tortilla caro, porque un huevo vale 50 pesos, loco. Que mi pime está el huevo, ¿Qué es, y la gente tiene que comer las ¿Tú me entiendes? ¿Hasta cuándo es el descaro ese, papa? Todo lo mismo, todos los días, la misma resingueta, todos los días la misma resingueta, resingueta resingueta. Le quema el cajetín a la gente y una muela y una muela. No meta más muela, loco. Aquí lo que hay es que avanzar, olvídate de muela. Yo no creo en muela ni creo nada de eso, ¿tú me entiendes? Avanza. Yo quisiera verlo, sí, usted, qué carajo lo que desayunan por la mañana para la escuela cere. ¿Eh? Para que se toma un vasito de leche todos los días por la mañana, rico, calentico, ¿eh? Y se come su pancito. Aquí hay niños que van para la escuela sin desayunar, compadre. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál es el futuro? Los niños no quieren estudiar, la mía no quiere estudiar porque sabe que este país no tiene futuro. Lo que quiere es irse para el carajo de aquí. ¿Tú sabes cuántas veces yo fui a Estados Unidos? Once veces, papá. ¿Oíste? ¿Tú sabes por qué no me quedé? Por dos cosas. Primero, porque no quería abandonar a mi familia, ¿oíste? Y después, hacerle por comer mierda. ¿Tú me entiendes? Por querer que esto un día vaya a mejorar. Esto no va a mejorar ni pinga, veo. Esto no va a mejorar nada. ¿Tú sabes por qué no va a mejorar nada? Porque todo esto es una mentira. Todo esto es una falsa. Igual que la historia de la gasolina. Es eh, gasolina por ti, que qué cojones. Eso es mentira, todo loco. Te voy a explicar la historia de la gasolina para que, pa que tú veas que aquí no haya normales. Eh. La historia de la gasolina es que ustedes nada más tienen combustible para alumbrar. Oíste. Entonces ustedes lo que no querían. Era que la gente tuviera como el cementerio de La Habana, tú me entiendes, haciendo ahí su, su caldosita y esperando que venga la pipa de gasolina. Ahora todo el mundo está en la casa esperando y cada rato sacan a alguien que dice, no, el ticket, tú me entiendes, no, fulano cogió, eso es un tete de aluminio. Mira, el combustible que hay en Cuba es para alumbrar, ¿sabes por qué? Porque cuando un cubano llega a la casa, oíste, cuando un cubano llega a la casa, y, y, y cuando llega ahí a la casa, llego con cuatro o cinco yuca que es lo que pudo conseguir, porque el salario no le alcanza, porque el salario que pagan aquí es una pinga. Tú me entiendes, no alcanza. Y cuando llega a la casa, se topa los chamacos gritando porque no hay corriente y la mujer no pudo hacer la comida. Tú sabes cómo se te pone la olla. Se te calienta, hacer Se te calienta. Y todo el mundo se tira para la calle, para la pinga. Tú me entiendes. Todo el mundo se tira para la calle, para la pinga. Esa es la que hay aquí. Mira, se caído los dientes para la pinga en este país, hacer. ¿Eh? Porque no, no había con qué arreglárselo. Yo no tengo miedo ni pinga. No me interesa. A mí si me da un tiro, mira. Me lo das aquí para la pinga. O aquí en el pecho ni pinga. Ya. No creo en nadie. No me interesa a nadie. Y mañana viene la Seguridad del Estado con su muela y su mentira. No me interesa. A mí no me van a meter miedo. ¿Tú sabes por qué? no ¿qué? Siempre la misma muela. No, que a ti te paga el imperio. No, a mí el imperio no me paga ni pinga. ¿Tú sabes por qué? Porque a Martí no hubo que pagarle para que pensara diferente. ¿Tú me entiendes? ¿Me entiendes? Ni a Camilo. Hubo que pasar, para pagarle para que pensara diferente. Oye, todo una mentira. No, que salieron cuatro borrachos allá. ¿Cuatro borrachos qué, compares si en este país lo que hay que vivir es loco o borracho. El que esté claro aquí, no puede vivir, hacer. ¿Tú me entiendes? ¿Hasta cuándo, mi hermano? ¿Hasta cuándo? Toda la misma historia, toda la misma historia, todos los días, todos los días, todos los días, ya estoy obstinado. Todos los días los inspectores. Cinco mil pesos de multa y cinco mil pesos más. ¿Cómo me vas a poner una multa, loco? Si lo mío todo es legal. ¿Me entiendes? Cojones, Aceres. ¿Qué cafetería aquí no tiene refresco, mi pime? como cojones tú no vas a vender eso? ¿Y a quién se lo compra? Si el Estado no tiene dinero para poner tu mercado mayorista, pero todos los meses tú vienes con mi historia la patente y hay que pagarla. ¿Oíste? Y cuando se va la corriente hay que pagarla también. Mi hermano, está bueno de Aceres. Mira, mira, tengo la presión alta, papi, todos los días con la resingueta, que hay un mil años arriba. ¿Cuándo es este descaro, papito? Todos los días, no abuse más de la gente, hacerle. es ahí abusando y abusando. Ya nadie le cree las mentiras. Mira, te voy a explicar una cosa para que ustedes lo entiendan bien, para que más o menos vaya, vayan sabiendo. Este país ha gobernado con dos cosas. Ustedes no han gobernado con inteligencia, ustedes gobernaron con dos cosas, con mentira y con miedo. ¿Oíste? Ustedes han gobernado con dos cosas, con mentira y con miedo. Te meten mentiras. Y cuando no se la cree, viene el aparatico, mete el miedo y te mete miedo y te desaparecen. ¿Tú me tienes? Está bien, mi hermano, mira, desapareceme, Métame preso mañana. Métame 30 años. Pero Cuba es libre. Y yo soy libre también. Porque soy libre desde que nací. No me importa. A mí no me importa los años que tú me metas. Lo siento mucho por mi mamá y por mi niño, Pero un día, un día en el mundo, se van a salir todos estos abusos que están haciendo ustedes. Un día va a salir la publicidad. ¿Tú me entiendes? Y la gente va a ver la clase mentira que usted le está metiendo al mundo entero, que se están vendiendo por buenos y no son buenos nada. ¿Oíste? Porque usted le ha amarrado la boca a todo el mundo aquí. ¿Me entiendes? Y ya está bueno, papá. Ya está bueno. Yo no quiero saber más nada de tu historia. No me metas más muela de que hiciste, de que hiciste. Oye, mira, ya. No, que la revolución hizo. No, hizo no. Ya. Lo que hizo, lo hizo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y qué es lo que está haciendo, papá? ¿Tú me entiendes? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Todos los días la misma, la misma muelaza esa, no me meta más muela ya, veo. No me meta más muela, déjame vivir, déjame comer. La gente aquí que hay desmayado como paloma, del hambre que tienen, hacer. ¿Tú me entiendes? Coño, mi hermano, está bueno vea deja que los contrapropios vivan. ¿Tú me entiendes? Normal, vienen sus cositas, los precios están altos porque las cosas están altas. ¿Tú me entiendes? Ya, si tú como Estado no eres capaz de tenerlo y mantenerlo, deja que la gente lo haga, deja que el particular lo haga, el particular es el que está aquí manteniendo este país, no ustedes, entonces se mete en la villa entera hablando de que a fulano le pagaron, tú me entiendes, siempre la misma muela para desacreditar a las personas, yo no creo cuento eso, Ya que a fulano le pagaron, no, no, no, no, no, a mucha gente le estarán pagando, tú me entiendes, pero hay gente como yo que piensa como yo que no hay que pagarle para eso, porque yo siento lo que digo, o sea, digo lo que pienso. ¿Me entiendes? Y si vamos a hablar de pago, ¿qué? ¿Tú sabes cuántos altos de repudio vivió en la aquí de mi casa, a un señor mayor, a Manolo, le pintaron la casa de de, de pintura, y le pusieron mil mierda, le tiraron mierda también, le tiraban huevo y todo, a una persona que solamente estaba en contra, tú me entiendes, de los principios de la revolución. Un saco de cosas le hicieron cambiar. ¿Tú me entiendes? Ah, que no le pagaron. Bueno, vas a a esa gente, yo te aseguro ti que le pintaron eso de una forma u otra, le pagaron. Porque muchas veces que vi a la gente de Lindel ir a gritar ahí y aplaudir y pim, bot y fuera baja la usadera con tremenda payasada, ¿tú sabes para qué? Para cogerle una misión, ¿oíste? Así que hay muchas formas de pagar aquí, ¿oíste? Aquí hay unas cuantas formas de pagar. Después con la historia, ¿no? Que los niños que lo pusieron en La Habana, en la calle, que cogieron niños para eso. Si los primeros que cogen los niños para ese descargo son ustedes, papá. Yo lo llevaban acá, se choque. Hay que tirarle piedras, hacer alto repullo. Ustedes simplemente están recogiendo lo que sembraron. Y van a seguir, ¿oíste? Y van a seguir recogiendo toda esa mierda que ustedes hicieron. Todo eso lo van a seguir recogiendo. Pero Dios es grande, papi, ¿oíste? Dios es grande, mira. Dios es grande. Y un día esto tiene que cambiar. ¿Tú me entiendes? Tiene que cambiar. No sé. Correrá la sangre. No sé lo que va a pasar. Yo no soy Dios para saberlo. Pero Él sabe él sabe, nosotros no podemos seguir viviendo así papá porque esto no es vida hacer esto no es vida, y no es un problema contra el revolucionario ni nada, es un problema realista, de realista hacer, deja vivir la gente compadre, deja que la gente trabaje que la gente luche, un hostigamiento que es la bola de inspectores descarados de eso la bola de inspectores que la mayoría son todos unos corruptos ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso ahora me vas a acusar porque dicen que son corruptos está bien, acúsame, el pueblo entero lo sabe que lo son, tú me entiendes yo soy libre ya papi Méteme todos los años que tú quieras. El pueblo entero lo sabe que son libres. ¿Entiendes? Y la gente que me conoce a mí, sabe que no soy una gente mala. Soy una gente correcta. ¿Tú me entiendes? Siempre ando solo. Lo que he hecho en mi vida entera es trabajar. Trabajar como un perro. ¿Oíste? Y que estoy en este país, ¿tú sabes por qué? Por confiar en este país. ¿Tú me entiendes? Por confiar que un día esto voy a mejorar. Por no querer separarme de mi familia. ¿Me entiendes? Pero voy a hacer. Ya me cansé, papá. Ya me llenaste el gorro y sazo. Oye, y ya me sirve lo que venga. Y a mí no me mande dos o tres chivatos esos para acá con su historia, a tirarme huevito en eso. Yo si sí no soy como la gente que pone la mejilla. Conmigo me mira para adelante, me da lo mismo como venga. El que venga, la va a coger. A mí no hay tu historia de esos chivaticos que tiran huevos para la casa, ni nada eso. Yo no creo nada eso. El que venga, el que venga, eso es guapo y fajado. Para que no haya su historia rara, que me van a... A mí no me va a meter miedo nadie. A mí no me mete miedo ni los vivos ni los muertos. Para que sepa esa historia. Conmigo esto es hasta afuera. ¿Oíste? Te lo estoy diciendo, para que lo vayas sabiendo. Ya a partir de hoy, ya tú sabes quién yo soy. Y sabes lo que yo pienso de ti. Para que no me meta más miedo ni pinga.